Hey, ¿Estás? <coughs> Ay, sí. Sigue vivo. ¿Eh? Sigue vivo, ¿no? Sí, estoy intentando hacer la misión esta de permanecer en estado cromado durante 180 segundos. Ajá. No sé, me ha dado 108. Pero... Vario, por... Volando alrededor del... Sí, sí, lo he hecho, pero no... ¿No me sube? 108 de 180. ¿De otra vez te queda? Sí, 108 de 180. Sí, pero que no se mueve. De 108. ¿Ves? Se ha bugueado. No lo sé. Ahora. Joder. Hostia, ha costado, ¿eh? Bueno. Ah, bueno, son misiones fáciles. Pero ya han quitado los multiplicadores de arriba. Hmm. Supongo, claro. Bueno, bueno, bueno. Oh. Bueno, con 39 balas, madre. Sí, ¿Te apañas quería... con ese desorden de armas que llevas? Ah, este es el lanzadeltas. Sí. Cabo en la hostia puta, es la primera vez. Dice. A ver cómo. Sí, se... yo ya la, te... ya la tengo. ¿Y cómo se hace? Yo la, la hice en el tornado, además. Acércate al tornado. Y mira a ver si le da por fijarse. Tienes que fijarle, tirarlo la ventosa y cuando eso desplegar el ala delta. Te pega la delta. Y ahora déjate llevar por el tornado. Vas muy lejos. Ah, espera. No. Ahí. ¿Y ¿Qué, qué, qué hay que hacer? ¿Mucho rato? Eh, un poco. A tu mantente. Pero es acumulativo, ¿eh? No te lo quita O sea, no es de una, ¿sabes lo que te digo. Sí Pero es mantenerte en vuelo, ¿no? Sí, pero ya te lo diría, verdad. dado Ah, es distancia, son 250 metros Ya está, ya está Joder, pues menos mal que me he acordado, tío, de... Pues es la primera vez que pillo eso mm. Te disparan a tiro, ¿sabes, no? Sí Quieren cazar... Pero mira cabrón, ¿Para dónde, dónde te disparan? No sé, he visto. Están por ahí. Me voy a posar. ¿Dónde? Detrás, al otro lado, detrás tuya, detrás tuya. Detrás, detrás. Madre mía. Es un sentido de la orientación preocupante, ¿eh? No, digo, digo, me están disparando desde el tornado. Ese tiene pinta. Sí, es un bot. A ver... Se ha pirado. No, está ahí. ¿Quién dispara? Joder, ¿otro? A la derecha. Bueno, no tanto. Donde la construcción, un poco a la derecha. De este hecho, va a coincidir con ese. No está mal esto de... de o sea... El único es saber manejarlo, claro. Qué pena no tener un lanzagrumos. Ya. En el pico de la montaña no hay nadie, qué raro. Dando el mapa como está. No sé si acercarme. Ahí Mirale. está. Ah. Ahí. Es así. Y ahí va un bot. Un a la bot derecha, que que, ya, va, que acompañado. va acompañado de alguien. Va acompañado. Me voy a asomar aquí un poquito. Por aquí, por el tronco, así sutilmente. Podemos ver a las presas. Ese será el bot, ¿verdad? Sí, es el tío. Pero con esa mierda de armas que me llevas... No, no tengo prisa. Hostia, quedan dos, tío. Ya empezamos con... El nerviosismo. Yeah. Están por aquí. Voy ir para acá, para este árbol Hostias Ataca Es que si se lian, ataca Están liados antes de que se cure. Ese es el puto, el puto voz. Hijo de puta. con la construcción de los cojones. Oh. Bueno. <risa> este... bueno. No ha salido mal el parkour. Sí. No se esperaba sí, que me iba a dar la vuelta. No contaba con eso, ¿no? No contaban con mi <risa>